¿Qué tal gente? Comencemos. <risa> Me mata cómo reacciona, viste. Sin la máscara, Harry, no te puedo salvar. <risa> Olvídate. <risa> El de negro ahí levantándose en un psiquiatra Qué mierda pasa en este mundo, viste <ríe> Lo dejaron sin mandíbula, amigo, olvídate ¿En qué continente está Ecuador? Ajá, ¿en qué continente está Ecuador? <risa> Veamos que responde Hacia No, no, no. <risa> no Hacia la primaria hay que mandarte, amiga Podrás negar mis caricias Y mis besos sin problema Pero no podrás negar Que amaste este tema Este tema más Este tema amaste, Este tema amaste, Este tema el señor cantando este tema más y el señor... Sí, ese, sí, así. No sean malos, amigo, no sean malos. Este te Esos momentos donde te nace una risa así por dentro, pero no podés reírte porque se pudre todo. Son épicos. Así no Épicos. No, lo digo así para que suene más épico, ¿me entendés? Eso vende más, ¿me entendieron? Ok. <risa> <risa> Pero trapearon demasiado bien ese piso, amigo. <risa> C-c-c-c-c-cubia No soy tu compañera, soy tu compañere Viene, viene, no soy tu compañere Viene, viene, no soy tu soy tu compañera, soy tu compañere Cabe aclarar que a todos los Les que se burlaron de le compañere Me dan pene Ah bueno, bueno, si es así Está mal <ríe> Pero no tan mal Juli eh. <ríe> Lo hablamos, lo charlamos la noche Dale. <ríe> Este muchacho me llena de orgullo. Ay, papacito lindo. Bueno, simpático el señor, eh. Muy bien. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar al videazo del día de hoy. ¿eh? Suscríbanse y nos vemos en la próxima. Bye, gente hermosa. Bye.